Eh, pero normalmente no estoy tanto de cara al público, estoy más arriba, como tú dices, con mis papeles, con esto, con lo otro, con la estadística, pues voy a preparar una dieta para esta persona que ha venido y no le ha funcionado esto que le he dado, voy a ver qué es lo que puedo darle, a mí eso me encanta, <risa> también, ¿vale? O sea que es verdad que, que soy muy de, de laboratorio, muy de biblioteca, eh, aunque me gustaría estar más de cara al público, pero, pero sí me encanta a ver qué hago con esto, qué hago con lo otro, cómo formulo, cómo, cómo podemos darle la vuelta a esto... Y el acompañamiento cuando, por ejemplo, con el tema de las dietas, que lo hemos hablado en otros momentos, ¿no? Es decir, la frustración que lleva a muchas personas, que nos lleva a muchas personas, es decir, empiezo una dieta y la tengo que dejar, y entonces me ha subido el colesterol, eh, tengo el azúcar ahí... Eh, ya, no es solamente el, ya, ya no solamente el sobrepeso, eso es que es. no hablamos de estética siendo importante, uh -huh. hablamos de salud. Eso es, eso es. Nosotros personalizamos tanto... Los tratamientos, lo, la dieta eh, y además al principio de la dieta siempre registramos colesterol, glucosa, triglicéridos, eh, cómo llevar la tensión, qué medicación estás tomando... O sea, personalizamos tanto, incluso con el test de intolerancia alimentaria, eliminamos aquellos alimentos que, que te inflaman más... Eh, ...a medio hacer la dieta, también un test nutricional... ...por si tienes alguna carencia nutricional. O sea, es tan personalizado que podemos ir cambiando... Eh, ...te ha funcionado esto, vamos a ver si ahora te funciona también lo otro. O sea, es, cada persona es un mundo. Y nosotros nos tomamos muy en serio eso. Porque hay veces que decimos... ...hay personas que están delgadas, que... Eh, ...bueno, tiene un tipazo el chico este o la chica... Pero resulta ser que puede no tener... Bueno, puede tener colesterol, aunque, sea, aunque esté delgado o delgada, sí. y, y puede tener incluso anemia, aunque parezca que, que, que, que tiene sobrepeso, ¿no? que no es incompatible. Y lo primero es bajarle ese nivel de colesterol con una alimentación adecuada. Entonces no es lo mismo hacerle una dieta a una persona diabética que a una persona con colesterol, siempre lo digo, mm. o con triglicéridos. Entonces, ese ten con ten y ese seguimiento sí que se hace mucho a través de la dieta. Y cuando no es necesaria la química, eh, bueno, están esos productos naturales que sí están personalizados. Eso sí, sí. Eh, Eso María, son... Con María José. <risa> Eso sí que llevan la marca propia. Eso sí que son marca propia. Todos los productos de la línea roja, que es nuestra línea premium, eh, están formulados y reformulados mil veces eh, para para adaptarlos a, a cosas que funcionan mejor, a, ya te digo, el, les hemos quitado el gluten porque tenemos mucha gente que es celíaca, les hemos quitado ca a casi todo, le hemos quitado los azúcares porque hay mucha gente diabética, eh, hemos optimizado haciendo la posología de uno al día, que siempre es mejor porque te toma, si tienes que tomarte tres, como te lo, no te los tomes los tres por la mañana, la mitad de veces eh, se te va a olvidar. Entonces, tendemos a eso. Eh, la mayoría lo estamos haciendo de origen vegetal, o sea, apto para veganos. Las cápsulas muchas veces llevaban eh, componentes de origen animal y, y no. Estamos haciéndolo apto para veganos, sin gluten, sin azúcares. Eh, están para mí están muy bien formuladas. ¿Qué productos serían los que son imprescindibles, por ejemplo, en, es, en este mes de marzo? ¿no? Es decir que, porque, claro, la climatología también importa mucho sí, y claro. también influye en, en, en, en nuestro mucho. estado. ¿no? Es decir, ¿qué productos serían los imprescindibles para una persona que aparentemente está sana? Pues para una persona que aparentemente está sana, mmm, en marzo llegan las, las, las épocas de viento, de lluvia, de alergias... Ahí reforzar las defensas y tomar algo para evitar una baja de defensas cuando llega la época de alergias es fundamental. Un propóleo con una equinacia, una vitamina C y prepararnos también para la llegada de la astenia primameral, que no es eh, moco de pavo, como se dice, es una cosa que afecta muchísimo al ánimo. Y tomar un tritófano o unas vitaminas para reforzar la bajada de defensas es súper importante, porque llega abril, mayo, y que siempre decimos, por ejemplo, a las mujeres se nos nota muchísimo, ¡ay, se me cae muchísimo el pelo! Claro, sí. se te cae el pelo porque han bajado las defensas, ha bajado un poquito el estado de ánimo y estamos como oxidando y gastando más de la cuenta. Ahí reforzar las defensas para que no te des el susto es súper importante. Y luego antioxidantes, fundamental. Los antioxidantes para el envejecimiento. Eh, no es eh, una, una cosa para no tener en cuenta, porque en el, al, en el día eh, tenemos 60 trillones de radicales libres eh, en el día. Entonces, ¿Qué son estos rad radicales libres? Pues Son átomos que contienen un electrón inestable. ¿Por qué se desestabilizan esos electrones? Pues, como ha dicho Inmaculada, pues por el viento, el, la contaminación, el estrés, el alcohol, el tabaco... ¿vale? Entonces, esos electrones desestabilizados buscan en la naturaleza un protón que los estabilice en su búsqueda desesperada por neutralizar. Entonces, ese electrón eh, lo buscan en el átomo de al lado en el cual eh, desestabilizan el átomo de al lado entonces se produce una reacción en cadena Qué pasa que las células que tienen estas radicales libres envejecen más rápidamente entonces ¿cómo mmm, ralentizamos esto o cómo paramos el proceso? pues con antioxidantes entonces nuestro, los antioxidantes son eh, productos que hacen que esos electrones desestabilizados se estabilicen no con el átomo de al lado, sino con el antioxidante que, que les estamos dando. Entonces, hay antioxidantes básicos que ralentizan muchísimo, que evitan esa, esa, ese envejecimiento cutáneo. Eh, te puedo hablar del omega-3, por ejemplo, que es un, es un ácido graso para toda la familia, que además... ...protege el sistema cardiovascular... Eh, ...nos da mucho brillo en la piel... ...en el pelo... ...y, y es básico para toda la familia... ...otro... Eh, tomar puede, lo los, no, sí, sí. ...los niños deben... ...porque además... Eh, ...les evita... ...o les... ...ralentiza mucho el déficit de atención... ¿vale? ...hay niños... Que, ...que tienen estos problemas de déficit de atención... ...y muchos... ...remiten eh, con omega-3. Ya, espérate, que, que, que son cosas muy interesantes, ¿verdad? Claro, ¿Y muy que, actual, ¿eh? Y que se toma una cápsula... Eh, a ver, eh, el omega-3, eh, María José Hidalgo, no tomamos suficientes... ...ácidos grasos esenciales como necesidades tenemos, ¿vale? Entonces, el omega-3 son tres cápsulas al día... ...desayuno, comida y cena... ...o como hago yo desde hace 30 años... todas ...las a la vez, 3 por sí. la mañana... ...sí, yo recuerdo que me regalaste y, y lo he tomado... ...lo he terminado de tomar... Mm. ...y sí que es verdad que sí, creo que después haber pasado... ...el COVID y todo esto me ha venido muy bien... ...no, sí, claro... Sí, sí. ...antioxidantes básicos, por ejemplo... ...el coenzima Q10... ...la coenzima Q10 es una coenzima que además... ...de ser muy antioxidante... ...produce, eh, genera energía... ...entonces esa sensación de, de bienestar... ...y además... Eh, ...favorece la regeneración celular, evita el envejecimiento. ¿Eh? Otro antioxidante del que podíamos hablar, el arándano rojo, por ejemplo. El arándano rojo... Eh... Sí, porque por muchos arándanos que tomamos natural, al final sabemos que, el que no, no. Y encima está reforzado con vitamina C, otro es... antioxidante que todos conocemos... ...pero que cada vez hay menos en nutrientes tan básicos como la naranja. Exacto. Que vivimos en la zona de la naranja, pero se han dado cuenta de que ya la naranja no es la de antes... Y las vitaminas que contenía no, la fruta solamente. no es la misma. Entonces, ese aporte que nos falta, tenemos que compensarlo de alguna manera. No podemos comer 4 kilos de naranja al día para ver si eso no funciona. No, tómate una cápsula de vitamina C y tienes cubierta las necesidades del día. Y el arándano, además, va muy bien para los enrojecimientos en la piel, porque fortalece la vascularización, evita las petequias, los... ...las equimosis, esas arañitas vasculares... ...va muy bien para eso también. O sea, estos productos además cuando se dan de una manera personalizada... ...se dice cómo combinar porque no tienen contradicciones... ...o sea, contraindicaciones entre uno y eso otro. Es, son complementos alimenticios. La vitamina C que estaba diciéndola a ella... ...la puedes tomar y también la hay, la tenemos... ...personalizada en gotas. Eh, esas gotitas que te pones en la piel y va directamente a la piel... O también, como hago yo, me lo mezclo con la crema hidratante y eh, personalizamos la crema. Esta crema con vitamina C, eh, vía tópica, ¿vale? eh, porque hay vía oral y vía tópica. Eh, antioxidantes vía tópica también, pues el resveratrol. El resveratrol es un antioxidante espectacular que se ha tomado siempre vía oral y ahora lo tenemos también vía tópica. Entonces podemos, eh, dependiendo de la, en la época en la que estemos, pues unas gotitas en la crema, personalizamos la crema y una crema con resveratrol antioxidante y espectacular. La verdad es que los antioxidantes son básicos eh, para... Eh, Sentirnos mejor y se nota, se nota muchísimo. bueno Ellas dos las dos saben que yo estoy dispuesta a ir con la cara lavada y recién peinada a, a, bueno, a sus farmacias, tanto a la de Elche como a la de Alicante, eh, para someterme a lo que haga falta, como si fuera el ratoncito que tenéis sí, en los laboratorios. Sí, sí, y, quiero ponga, y quiero que me pongas de todo y hacerme <risas> todos los test. Ahora una pausa y retomamos aquí, en Confidencias. Una pausa para la publicidad.